Neymar, Neymar da Silva, Santos Júnior, Sao Paulo, 5 de febrero de 1992, conocido simplemente como Neymar o Neymar Junior, es un futbolista brasileño, juega como delantero y su equipo actual es el Paris Saint-Germain Football Club de la Liga de Francia, es internacionalmente absoluto con la selección de Brasil desde 2010. Dotado de una gran técnica, es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo de su generación. Entre sus distinciones individuales destaca el premio Puskas en 2011. Además del premio del Mejor Jugador Joven del Campeonato Paulista 2009, el de Mejor Delantero y Mejor Jugador en el Campeonato Paulista 2010 y el de Máximo Goleador en la Copa de Brasil 2010 con 11 goles antes de ser proclamado como el futbolista del año en Sudamérica en 2011 por sus actuaciones en el Santos Fútbol Clube, donde batió varios récords. Fue vencedor de un título de la Liga Brasileña y una Copa Libertadores, en la que anotó seis goles en 13 partidos, convirtiéndose en el mejor jugador de la competición. Tuvo un papel clave en la obtención de la gloria continental para su equipo, que no conseguía Santos desde 1963. Recibió el balón de bronce en la Copa Mundial de Clubes 2011, donde el Santos consiguió llegar a la final, pero fueron derrotados por FC Barcelona por un 4-0. En 2012, la revista Sport Pro. Nominó a Neymar como el atleta más comercializable en el mundo. Con el FC Barcelona tendría tal vez su mejor rendimiento, ganando 10 títulos y en su segundo año conquistando el triple T y la quinta liga de campeones de la UEFA. Neymar jugaría un gran torneo y sentenció la final. Internacional absoluto en la selección brasileña, entre sus logros, destaca el ser el máximo goleador de Suramericano Sur 20 de 2011, con nueve goles, incluyendo dos tantos en la final en la victoria por 6-0 frente a Uruguay, lo que permitió a Brasil ganar su undécimo título en esta competición. Con la selección Sur 23 dispuso los Juegos Olímpicos en 2012, donde fue su campeón. Fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la Selección Brasileña Sud-23. Nació en Monguí das Cruces, Sao Paulo, Brasil. Es hijo de Neymar Santos Jr. y de Nadine Santos. Su padre es, también fue futbolista y se convirtió en asesor de su hijo. Ha hablado varias veces sobre él. Mi padre ha estado a mi lado desde que era pequeño, él cuida de las cosas, mis finanzas y mi familia. Tiene una hermana llamada Rafaela Becran y un hijo llamado David Luca da Silva Santos, que tuvo a los 19 años. <música> En 1992 se trasladó con su familia a Sao, Sao Vicente. Luego, en 2003, se trasladó a Santos. Con el dinero ganado, compraron una casa al lado de Villa Belmiro. Su calidad de vida familiar mejoró, ya que a los 15 años graba, ganaba 10 mil reales al mes y a los 16, 25 mil. Comenzó a jugar fútbol sala en la mano de Bartino en Tumiarú. Luego pasó a jugar en varios clubes de la ciudad de Santos, como Portuguesa Santista, metal y otra vez en el Portuguesa. En 2003 fichó por Santos, donde fue instalado en la Academia de Juveniles, que en el pasado produjo internacionales brasileños como Bruno Coutinho Artis Rodaldo Tavares de Santana, Diego Guaz, Eleano y Alex. Empezaron a compararlo con jugadores como José Macía, Pepe, Pelé y Robino en el inicio de su carrera en el PEC, apodo del Santos, mientras que en la Academia de Juveniles Neymar jugó con Ganso, convirtiéndose en buenos amigos en el proceso. A la edad de 14 años viajó a España para fichar por el Real Madrid. En ese momento, el Real Madrid tenía estrellas como Ronaldo, Sidane y Rovino. Neymar pasó la prueba para su posible traslado, pero el Santos había pagado un millón de reales para mantenerlo en el club. Progresó a través de las categorías inferiores con rapidez y se le concedió finalmente una promoción para formar parte del primer equipo en 2009. Inmar se unió en 2003 al Santos y después de estar en la categoría inferiores fue promocionado al primer equipo, hizo su debut con el Santos en 2009 en el que rápidamente se hizo su descubrimiento convirtiéndose en un jugador fijo del primer equipo. Hizo su debut profesional el 7 de marzo de 2009 con tan solo 17 años. Entró como sustituto en los últimos 30 minutos en la victoria por 2-1 ante Oeste. La semana siguiente anotó su primer gol ante el Mogi Mirim. El 11 de abril anotó el gol decisivo en la victoria 2-1 en la ida de semifinales del campeonato paulista ante el Palmeiras. En la final perdieron. En su primera temporada anotó 14 goles en 48 partidos. Formó parte de la plantilla de Brasil para el Mundial Sub-17-2009 realizado en Nigeria, jugando tres partidos y anotando un gol, el cual se le convirtió a Japón. En 2011, formó parte de la plantilla de Brasil para disputar el Campeonato Suramericano Sur 20 de 2011, que se disputó en Perú. En ese torneo, Neymar fue la figura y goleador, anotando nueve goles en siete partidos. El 26 de julio de 2010 Neymar fue seleccionado por primera vez en la selección mayor de Brasil por el nuevo entrenador Mano Menezes para disputar un partido amistoso contra los Estados Unidos en East Nueva Jersey. El 10 de agosto hizo su debut con la selección en ese juego con 18 años de edad, comenzando el partido y vistiendo la camiseta número 11. Anotó un gol en su debut a los 28 minutos, un cabezazo proveniente de un cruce de Andrés Santos en la victoria de 2-0 para Brasil La Copa Mundial de Fútbol de 2018 fue la segunda de Neymar con la selección brasileña fue la estrella de su selección que no pudo pasar de los cuartos de final de la competición al año siguiente se lesionó y no pudo disputar la Copa América 2019 realizada en su país natal Brasil, donde fueron campeones <música> En 2011, con tan solo 19 años, se convirtió en padre. Su hijo nació en el hospital de Sao Paulo y lo llamó David Luca. La madre del niño y en ese momento pareja de Neymar es una chica llamada Carolina, que cuando dio a luz tenía 17 años. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.